Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy les traigo un video súper corto, pero es para que aprovechen la oferta que sacó el día de ayer los de EA. Sacaban en el mercado por tiempo limitado este sobre de 39 pesos en donde si lo adquieren van a tener la oportunidad de obtener 4 fichas del equipo del año de las cuales pueden ser puntos de defensa puntos de bonificación un jugador nominado o bien hasta un jugador toti maestro una vez adquiriendo ese sobre de 39 pesos van a poder ir por el segundo sobre donde por 500 FIFA Points van a tener garantizado un jugador nominado de media 82 o más así que si están dispuestos a gastar 39 pesos bien vale la pena aprovechar este sobre bueno, a continuación les dejo el video donde yo adquirí el sobre de 39 pesos y abrí el sobre por 500 HIPA Points. Los veo en el próximo video. Adiós. Falling, falling, falling fallin the ground oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Cause we'll start falling, falling, falling Cause we'll start falling Start falling